Gracias, amado Yeryan. Señores, sin querer echarle más leña al fuego, no es mi intención realmente, pero lo que está viviendo la población dominicana con respecto a la mínima intervención del Estado dominicano en los mercados, pareciera que es un efecto dominó. Y mientras esto sucede, el país está en una apertura total. Ya no hablamos de COVID ni de Ustedes no están viendo esto. Estamos, no nos estamos preocupando por esto. Está la fiebre porcina acopando. Y a la vez nos están pidiendo que a la vez seamos consumidores del cerdo. Pero a la vez vemos cómo se sacrifican los cerdos. Un clamor de una señora que aparecía en las noticias de, de nuestra redacción de nuestra redacción, estábamos viendo cómo el criterio de como productora de patio, como le llaman los que no son regulados, la productora de patio tenía un alto con, con sentido de lo que ella es su labor como mujer, pero sobre todo como productora porcina. Eso a mí me encantó, las declaraciones de esa señora reclamándole al gobierno que por qué las están incluyendo a ellos cuando sus cerdos están sanos. ¿Tú recuerdas, Amado? Sí, sí, la señora de, de, aquí, de aquí, de Guisa. De San, de Guisa. Sí. Eso para mí me satisfizo mucho, saber el nivel de conciencia que tiene como mujer, como madre, como, como productora. Y creo que hay que ponerle atención. Pero ver que el gobierno, que nosotros hemos en cierta forma... Admitido como gobierno del cambio, se diluya en sus esfuerzos cuando no puede tener el control, o mejor dicho, cuando tiene una política de la mínima intervención respecto a los mercados. Está pro consumidor, lamentablemente Edi Alcántara le pasó como a Ito, se está quemando. No hay tal voluntad o tal control. La gente ni siquiera asiste a denunciar porque ha asumido que todo subió. Y de lo menos, como decía Amado, va a ser muy difícil que nosotros poder orquestar un plan de consumidores consciente en el país porque cada quien en su consumo individual ya hasta paga lo que tenga que pagar para consumir eso. Yo le digo. Francis, eh, escúchame ahí. Y si algo no ha subido, que no informen, por favor. Por favor, si sí, no. Porque, ha subido que no país? ha subido aquí. Porque hasta, pero, la, hasta, yo, la, hasta la presión no le está subiendo. Entonces, cuando yo hablaba en aquel momento, cuidadito Luis con tocar los salarios. Que entonces era un momento, queremos salario, claro. Pero. En estos momentos, cuando el aceite de galoncito costaba 3.40 y lo subieron de un tope a 615, y después que está todo el mundo arriba en la cúspide, viene el, el sector industrial y dice que está, que, está, que está favoreciendo el aumento de un 24. ¿Cuánto fue? ¿Un 59? Un, ellos anunciaron como un 50 y cuando tú lo analizas, general, es un 14% del 83% que le subieron a los productos. Eso es un abuso. ¿Y qué está pasando? Ahora la gente está relacionando los gobiernos del PRD y el 84% cuando la poblada. Luis, tiene que analizarse. Ayer salió algo que a mí me... <ríe> Me llamó poderosamente la atención que en este momento, cuando tenemos los casos Medusa, Coral, Pulpo, todo abierto y la olla ardiendo en la Procuraduría, porque parece ser que con lo de Macarrulla quisieran que Jenny Berenice o, o Miriam Germán le baje la frecuencia al horno y la persecución. Pero ayer sale esto, que quiero que me lo presenten aquí, que me ayude en la cámara. ¡Ey, cuidado! ¿Qué salió ayer? Ayer sale, nada más y nada menos, como, como sale cada año o cada vez que inicia un gobierno o cada cierto tiempo para manipular la percepción de la población, dice, por primera vez la República Dominicana ocupa último lugar en corrupción, pero lo colocan como que la corrupción en estos momentos la gente no la tiene como una preocupación, pero nosotros estamos en los lugares más, más, más altos de corrupción, tenemos abierto todo este proceso. Estamos reivindicando no. a los que están presos, a los que están detenidos preventivamente. Entonces, si nos conocen cómo, mani cómo manejar la información, a Luis que tenga cuidado y a la gente que no, lo, no quemen a Luis en eso, aquí aparece la República Ay, Dominicana. El, el niño Luis Abinader que no sabe nada de eso. En, la, el, en 8%. Él está inocente de eso. Miren esto, miren esto. Espérate, ahora no quiere esto aumentar. Ahí está, sí, ahí está. Ahí está, 8%. Pero mira Costa Rica, mira Costa Rica, Amado. Eh, no, no, no sé. ¿Cómo está Costa Rica? Como en tercer, ¿Cómo? cuarto lugar ahí de preocupación. ¿A dónde está Costa Rica? A ver, no es como en tercer lugar, que está Costa Rica ahí. Sí, en tercer lugar. Lo que pasa es que los países... Que no ha tiene habido, problema, ha, eh, tanto problema económico. Ha habido, ha habido un cambio en Costa Rica en el tema en el tema de preocupación y en el tema de seguridad. Pero en la preocupación de, de la, la preocupación. gente. Porque eso es lo que dice esa encuesta. Sí, es eso la preocupación es lo que dice, de la gente. No es que aquí no haya corrupción. Es que aquí la gente ha olvidado sí. la corrupción sí. prácticamente. Un 8%. Y lo peor de esto es que Luis le coge el. el Ahí lo va a decir en su discurso, tú verás. Y lo dice. En, una, en un post que yo tengo aquí. Mira. Y lo dice Ay, se tan sencillo. Cayendo. Mira cómo dice Luis, espérate. Luis Abinader. Mira, mira ah, pues, cómo déjame, dice Luis. Ver eso. Ven a ver. Un momentito. Oye, eso. Que eso es lo que a mí me preocupa, que caigan en el jueguito. Y dice Luis, mírenlo aquí. Abinader dice: en este país había una cultura de corrupción en todos los niveles. Tanto el sector público como privado. Está cayendo en el juego. Que cayó Danilo, que decía que era el, el presidente más valorado, con un 86%, por, cerquita de Putin. Hasta ahí no podemos llegar. Y una población que lo que quiere es que el gobierno le atienda sus principales necesidades, que es la comida. ¿Para qué yo tengo salarios altos cuando a mí me han llevado el mercado y el consumo a los niveles de un 83% para no recibir ni disfrutar de ese salario aumentado, yo le tenía miedo que lo aumentaran, por lo mismo, se lo dije, cayeron en la trampa, o caímos en la trampa. Entonces, todo esto a mí me está preocupando, yo, que en ocasiones he dado mi opinión y he defendido la política o, o la, la imagen del presidente de un hombre de, que tiene voluntad y que este es el gobierno del cambio como un proceso de transición, si se quiere, de lo que era la cultura vieja, una nueva cultura, pero no lo podemos asegurar. Ahí me contestó alguien que me criticó que yo criticara las encuestas, porque lo planifican para crear percepción, y decía que yo estaba politizando el tema y que la población ya estaba percibiendo una reducción o no estaba preocupándose porque habían otros problemas mayores digo mire mi hermano yo soy político y de política se trata que hoy tengamos en la población y que Luis haya dicho que hoy ha habido un cambio ya a un año de gobierno con respecto a la corrupción cuando aquí se han destapado tantas tantos casos del propio gobierno y me dice eso fue el logro, eso no es el logro del gobierno, eso es el logro de lo que nos vestimos de negro y fuimos a la plaza de la bandera Digo, qué bonito. Todos los principales actores de la Plaza de la Bandera hoy están con 200 mil pesos en un puesto muy cómodo. Incluyendo a Juan Bolívar Díaz, que está de embajador. Hey, que es un no, no, tómate con esa gente. Incluyendo a Bartolomé, que le hicieron, que dijo el mismo Ramón que ¿Cómo fue que dijo? Bartolomé Pujás, la, la botella, la ¿cómo botella. que le dijo? Eh, como algo de alta gama. Una botella de alta botella. gama. Una botella de alta gama. Yadira, ¿usted no tiene algo no? no yo creo que a Yadira la, la nombraron. ¿no? Usted no está nombrada en el gobierno. <risa> tú quieres oír esa lengua. <risa> Mejor no, déjala ya, tranquila. Ya, Yadira está aquí, que viene a compartir con nosotros. Yo le no voy a hacer esa pregunta no ahorita. Tú oír esa lengua. No, como mira. Jonathan Liriano. Sí, junto a ese todo, grupo. Que no la, haya, la gente la que del que movimiento. Tú oye, ¿eh? aclara que no es Yadira Morel. No, no es Yadira Morel. Bro. ¿Tú sí, has bro? escuchado a Yadira Morel en algún momento luchando a favor del pueblo? No, tú sabes que... A una, todo es esto una, lo, es que que referir, lo que quiero referir, lo que pasa. quiero es para concretar mi comentario, que si bien es cierto que nosotros estamos, hemos, eh, nos hemos insertado en el mercado y en, la, en el libre comercio, y en el orden gubernamental, la menor intervención, la verdad que hay un momento que resulta importante, la intervención del Estado, del, del Estado con respecto a los mercados, porque de inmediatamente el gobierno pierde efectividad en controlar que su canasta familiar, que nosotros todos lo hemos escuchado por años, que está en 30 mil pesos, que está en esto, nuestros salarios se mantienen como si fueran en los 94. Y yo quiero preguntarle quién consume, quién tiene la capacidad de tener una canasta familiar calculada en los 30 mil pesos con lo que gana. Aquí es de, Mar, de Maravares que vivimos. Entonces, si el Estado no interviene en estos momentos y le deja libre tránsito o libre juego a los industriales, a los, a los empresarios, el consumidor, el salario que se le ha aumentado al sector que se le aumentó, porque no fue a todo el mundo, no van a poder disfrutar de esa estabilidad. Que en aquel momento, recuerdo en el, noventa, en el 2004, cuando hubo el aumento que creo que es uno de los momentos únicos de la historia de la República, cuando Lionel, que se mantuvo una estabilidad, incluyendo que el dólar bajó en la transición del 58 al, a 32, a 27, hasta 27 se vio antes de que Lionel tomara posesión, porque había una especie de voluntad del mercado en apoyar ese cambio. Esto fue increíble, claro que sí, pero se disfrutó y no podemos negar ni tapar el sol con un dedo que hoy pareciera que Luis Abinader, sus amigos que lo apoyaron en campaña, los pocicultores, los avícolas, los industriales, se están cobrando a temprana edad del gobierno. Y no sé, me gustaría esperar al lunes cuando el presidente tendrá que dar o rendir cuentas justamente en el día de la restauración y, vemos, y veremos que él pra, pretenderá restaurar, pero con el tema del pollo que ha ocupado la atención, es, debe ser tendencia, ¿verdad? Hoy. Lo del pollo. Lo del pollo. Vamos a ver si... O somos, seguimos siendo una sociedad de doble moral y no estamos atendiendo por la ramas. Luis Abinader tiene que atender el mercado, no. tiene que intervenirlo, tiene que apoyar a los productores y tiene que apoyarlo... No con importación, porque ahí sí se va a descontrolar el, el, el asunto. El que sí es tendencia macarrulla. Entonces, sí, porque hay una hay una, una, una presióncita. Con respecto a la procura, Procuraduría que está haciendo su trabajo Luis que ha dicho que es independiente Y pareciera que están queriendo hacer saltar a Miriam Remán, Como lo dije al principio Pero ¿cómo así, no entiendo eso Investígalo, investigalo con, con denunciar a lo que por ejemplo Hay una información en este sentido Lo de Macarrulla que, Ayúdame De que ayuda, doña Miriam podría renunciar a su cargo en este, en este momento Y aquí o sea, van a poner a Jenny Berenice o a se Camacho. ¿Uso Camacho dice que no, renunciaría? No, no, no. El gobierno busca nombrar a un abogado que tenga alguna relación con el partido. ¿Te, te escogieron a.? Yo espero a que Miriam eso de... sea especulación. Eso es, porque sería ser desastroso ser para lo que ha iniciado este gobierno y no tendría nada que exhibir. Lo que es, Esa es mi preocupación: que Luis caiga en, un, en una situación que lo lleven ese grupito a fracasar un hombre que ha, tan, que ha tenido las luces y la oportunidad de gobernar Hay este una país. una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Aló. Aló, dígame. Hello. Sí, sí, le sí. escuchamos. Amado, ¿Quién nos de habla? América. ¿De dónde nos habla? Es Ramón de Arenoso. Adelante, Bien, Ramón. adelante, Ramón. Amado, tuve dice mucha gente en Arenoso. Mira, el arroz, dice que ahora no lo quiere las factorías están cerradas y le están poniendo un porcentaje de 185, 180 y 170, para robarse plenamente el arroz de retorno que está produciendo en el este momento en el Bajo Yuna. Usted me da la razón, los Porque sectores están ocupando a Luis Abinader, lo están llevando Bajo a fracasar. Llama para que compruebe lo ah. que te estoy diciendo, dice que las factores están desgradas, son mentiras es para robarse el arroz cuando ponen por cerca de 180 el arroz no vale nada amado se lo están robando porque hay personas que lo están cortando y que porque porque es teoría, amado sin embargo agricultura no dice nada nada nada, nada. Bueno. se están robando el arroz el bordo pero Bien. investiga gracias. eso amado gracias para que, para fecha, gracias ramón eh, Averiguaremos a ver cuál 100, qué está pasando con el arroz. Y hay comerciantes que el de 125 lo calculan a 100. Bien. Es decir, bueno. que todo se le está uniendo va, vamos y los mercados los de ese de esa, de esa rublo, como es el arroz, que es la canasta familiar, es, es lo que compone el plato dominicano, Bien. la bandera. Vamos a lo WhatsApp. Adelante. Se le va ir de la mano. adelante. WhatsApp.